Hoy por la tarde se les va ya a, a subir a la plataforma el examen. Van a tener lo que el resto del día de hoy, el fin de semana y hasta el lunes a las 11.59 de la noche, para enviarlo. Ajá. En, en realidad el examen no, está, no es complicado, está laborioso. Ajá. Y si quieren hoy también podemos Hablar un poco, de hecho hoy, hoy tengo la intención de, de, de hablarles un poquito también acerca de, de los ejercicios del examen. Ajá, entonces vamos a esperar un, unos cinco minutos más a ver si, si, si llegan más compañeros. Y ya en forma a las 10 y 10 comenzamos la, la sesión, ¿de acuerdo? Entonces no se vayan, <coughs> perdón. Espérense aquí un momento, en lo que vemos si, si llegan más, en unos cinco minutos más. Vayan preparando, si tienen alguna duda o algún comentario, pues ya vayan preparándose también. Bueno, pues según mi computadora ya son las 10 y 10. Para los que acaban de llegar, hace cinco minutos les comenté que hoy no van a estar los doctores <coughs> eh, y pues la sesión va a estar a mi cargo. Como siempre, ya saben, no vamos a adelantar mucho en los temas, porque además como ya, ya hoy justamente por la tarde les, les subo el el texto eh, con los ejercicios del examen, eh, pues no, no, no, no conviene que veamos temas nuevos todavía. Ajá, entonces, eh, les comentaba que el examen, van a ser solo cinco ejercicios, ¿sí? eh, y tienen a partir de la tarde del día de hoy, ya está la medianoche prácticamente a las 11.59 de la noche, del próximo lunes para enviarlo. Uh -huh. eh, pues según lo que, bueno, según yo, no hay, no hay nada que no hayan visto. Ajá. Eh, basta con que ustedes repasen los, los temas que ya vieron, que son de los capítulos 1 al 6 y el, y el principio del 8, en la parte de los operadores, para que puedan resolverlo. Espero que sin problema. Entonces, eh, pero antes, sí quisiera hablarles un poco acerca de los ejercicios del examen, pero antes quisiera preguntarles, como siempre, si tienen algún, algún comentario o alguna duda de lo que va hasta ahora del curso, de lo que sea, de las clases, de los temas, de las tareas, de los foros, etc. ¿Alguien que quiera hablar? Sí, bueno, no sé si se me escucha bien. Se escucha un poco distorsionado, Eduardo, pero sí se entiende, creo. A ver, tú, tú dime y yo te digo. Sí, bueno, es que realmente me está provocando mucha duda lo que es la función de Dirac. Eh, pues realmente no sé si estoy entendiendo, entendiendo bien o, o qué me está pasando, pero eso de que tienes la función de x por el, la multiplicación de la función con sus conjugados. Me causa un poco de ruido al momento de estar utilizándola. Este, no sé si sea correcto dejar la función que está dentro tal cual o si realmente es necesario tener que hacer la integral con la función. A ver si entiendo. Te, te Mira, sí, siempre cuando uno empieza a ver la notación de Dirac. Eh, siempre causa confusión, Ajá. bueno, hay a quienes no, hay quienes pues lo ven como muy natural, pero a mí, a mí yo recuerdo que cuando también cuando fui estudiante <coughs> me tardé un, ra un rato en entenderla, de hecho es parte de lo que quería comentarles hoy, si no han entendido bien la, la notación de Dirac, les va a costar un poquito de trabajo, eh, al menos uno de los ejercicios, es una demostración que, les, que les, se les está pidiendo hacer, pero, eh, pero pues sí es connotación de Dirac. Ajá, entonces a ver, tu duda más precisamente cuál es, por favor, si me la puedes repetir. Sí, bueno, un segundo. Perdón, no, no se te entendió. Sí, este, bueno, mi duda... Está en, por ejemplo, en el momento de sacar el valor esperado de x, tenemos que hacer una integral que es e a la menos ik por ikx, por decir algo, por x por e a la ikx. Entonces, ahí se supone que eh, tengo entendido que la notación de directa diría que esa integral va a ser igual a x. Pero ahí es donde empieza mi duda. Realmente esa, esas exponenciales se cancelarían y tendríamos la integral menos infinito a infinito de x de x. No sé si sea... Entonces es ahí donde empiezo a confundir si hay que hacer la integral de x de x o simplemente dejamos la x como resultado de esa integral. A ver, la, la última parte fue lo que no te entendí. Si hay que hacer qué integral de x de x, o si simplemente el resultado lo dejamos como la pura función x? A ver, eh, vamos a ver, tú puedes puedes compartir la pantalla, o sea, crees, ¿crees poder explicarlo más claramente eh, a través de, no sé si tienes algún algún editor que te, que te permite escribir? O lo que podemos hacer es que me dictas y lo comparto yo y vemos qué eh, que es lo que hay que hacer, porque creo que no entiendo bien tu pregunta. A ver, mira, ¿puedes compartir pantalla? ¿Tienes alguna forma de, de, de escribir lo que me acabas de decir? ¿No? De, ¿No? ¿O algo así? de escribir no tengo, puedo checar en un editor de imágenes, pero creo que va a tardar un poco a ver, espérame tantito, no te preocupes voy a compartir ya eh... bueno, no sé si ya pueden verlo estoy compartiendo ya mi pantalla ajá y a ver ¿me puedes repetir otra vez cuál es cuál es tu confusión? Sí, tenemos que el valor esperado de X Ajá, va sea, a ser... Ah, pero a ver, o sea, el valor esperado es en esta notación ¿no? Sí, así es. Ok. Va a ser igual a la integral de phi conjugado por X por eh, phi de X. A ver, sería... Conjugado de x por eh, por qué por x por phi de x, ¿no? Sí, y todo eso de menos infinito a infinito por la diferencia de x, ok. Sí, claro, claro. Permíteme, es que está medio lenta mi computadora, ok. Y entonces. ¿Tu duda cuál es? Sí, tenemos que esas, esas phi van a tener una forma eh, de, de una amplitud por este. En este caso, vamos a suponer E a la IKX. O sea, phi de X es igual a E a la IKX, ¿no? Ajá, ¿qué más? Eh, pues obviamente su conjunto va a tener el signo contrario. Así es. Es ahí donde empieza mi duda. En lo que te dice la notación de Mirac es que esa integral va a ser igual a, a, a X, no más. Sí, sí, ¿por qué? Porque cuando tú multipliques estos dos, como lo indican aquí, este, el resultado es uno. Sí, justamente ahí es lo que me produce ruido. Este, Te dice, te, te, la notación de Dirac te dice que esa integral va a ser igual a x. Pero tenemos que multiplicar el conjugado y la función por su conjugado, te va a dar 1. Y aún así, tenemos s de x. ¿Por qué razón no se tiene, no queda una. El resultado ah, no es x al cuadrado entre 2? No, ah, ya sé, porque la notación de Dirac. No te da la solución, o sea, más bien, eso que tú estás diciendo, eh, solamente está la notación de Dirac, es otra forma de escribir esto mismo, no estás encontrando la solución todavía. ajá. Eh, o sea, esto en notación de en eh, ensanduchado, te quedaría algo así como phi así, ¿no? Y te dicen que esto es igual... Ah, bueno, a ver, ¿te dicen que es así o, o no? Esto tiene que ser la integral de X. O, o, a ver, a lo mejor la, la, la duda está en que Pero, muchas veces también depende de las propiedades bueno, de X. sí me escuchan. Hola, ¿quién está hablando ah, ahora? Ah, soy Emanuel, este... Mmm... No sería el, la barrita en vez de ponérselas, el, nada más a, este, está sobre, sobre el de la derecha, al fin de la derecha. A ver, no entiendo. Espérame, es que ya como que se trabó esto, ya no. A ver, espérame tantito. Déjame volver a abrirla porque además dejé, dejé de este, a ver, permíteme, no sé qué está pasando. Sí, sí pueden ver ustedes mi pantalla sí, sí la puedo ver. Sí. Ok. Pero yo ya no puedo, no puedo hacer, no puedo verlos a ustedes. Aquí está, bueno, a ver. A ver, ¿cuál es quién qué, qué, qué me decías? Ajá, lo último que escribió, el es el, es el producto este, interior, ¿no? El de Fi, rayita, X fi, ¿no? Ajá. Ah, o es que ahí no, no, no va como que dicho, Bueno, ese es mi no entiendo por qué pones dos barritas y yo veo en libros que a veces ponen nada más una barrita ah, y ponen es x. Que a y... eso voy. Ajá. Ah. Este, lo que, bueno, <coughs> lo que pasa es que, bueno, yo lo elegí así ahorita, pero al, al ser un producto, ustedes saben que esto lo podemos escribir. Ay, a ver. Multiplicar directamente este por este. Entonces, si, a ver si a lo que te refieres es a esto. ¿no? O algo así. Sí, a eso me refiero. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia Ajá. entre el de arriba y el de abajo? El que tiene las dos rayitas este... y el que nada más tiene uno. La diferencia es que en el que tiene las dos rayitas, <coughs> ay, perdón, eh, estamos aplicándole eh, a ver, ¿cómo? déjame ver cómo lo explico, A ver, vamos a ver. No, ¿Qué pasa? No sé, bueno, yo lo, re, yo lo entiendo como que el que tiene dos rayitas, ese que está haciendo con la flechita, es porque es una operación, no es un operador el que está ahí. Ah, es decir exacto. que ahí se va a multiplicar por una matriz, mientras que el de abajo lo está multiplicando por un escalar. Es, es a lo que le Bueno, no necesariamente un escalar por una función que puede ser un escalar, no necesariamente un escalar. Es lo que les decía depende de las propiedades de X. Ajá. Porque no es lo mismo escribir esto que escribir esto. Ajá. O, y tampoco es lo mismo que escribir esto de acá. Sí, entonces, en este, en este caso también depende de las propiedades de X. Si X es una función, efectivamente esta parte, pues no es más apropiado, o lo apropiado, no es que sea más apropiado, lo apropiado es así. ajá por eso O, o, o depende, o sea, si, si es una función compleja, si no es compleja, si, si, si la función no es compleja, da igual dónde lo escriba, dónde lo pongan, porque de todos modos va a salir, o sea, porque... Eh, sea compleja o no, cuando ustedes multipliquen, eh, esto, es, es, cuando hagan este producto del, de la fi conjugada por la fi, el resultado va a ser 1 y no va, a afectar, no va a afectar a la X porque de todos modos la X no es compleja. O sea, eso depende de las propiedades que tenga la X. Ajá. Es lo que yo les quería comentar. No sé si ustedes conozcan el libro, el, sí, el libro del Libov. Es, es más o menos popular en la, en la licenciatura. Es, es, está en inglés, se llama, bueno, en inglés es Introductory Quantum Mechanics, ajá introducción a la mecánica cuántica, este, y ahí viene muy bien explicado. Es una sección muy cortita, muy, muy, muy cortita de, creo que son dos páginas de notación de Dirac, y en ese libro viene, o sea, es poquito, pero está bien explicado. Ajá. Entonces, pero a ver, tu duda era, esto de aquí, o sea, a ti te dan esta integral. A ver, permíteme, te, te dieron esta integral, pero esto de aquí no es el resultado. O sea, ustedes pueden sacar X Dependiendo de sus propiedades y tener esto. Ajá. Pero eso no significa que ese sea el resultado. Por eso yo les recomiendo, y es lo que les, les quería comentar, cuando ustedes empiecen a trabajar con notación de Dirac, hagan las integrales. Ajá. Nosotros sabemos que, que la notación de Dirac es muy elegante, es muy bonita, muy práctica, pero tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo ajá Porque no es lo mismo pasar de la notación convencional a la notación de Dirac que obtener el resultado. ajá En términos de la notación de Dirac, de hecho, el problema que viene en el examen no se les pide un resultado. Se les pide nada más demostrar eh, ahí una propiedad de un operador F. Ajá, usando la notación de Dirac sino no se les pide que hagan la operación, porque ya hacer la operación es otra cosa. Es algo que todavía no aprenden. Ajá, por eso, de hecho es algo que, que siempre, siempre pasa. Cuando uno aprende a manejar notación de Dirac, eh, siempre acaba uno haciendo las integrales de todos modos. Ajá, ¿para qué? Pues para irse a la segura. Con el tiempo uno va relacionando ya la notación con las integrales y pues ya se hace menos complicado pero normalmente uno siempre acaba haciendo las integrales, es lo que yo les recomiendo. Si sí hagan la notación de Dirac, pero, pero están bien. Ahora, el del examen ni siquiera implica resolver una integral. Implica que ustedes aprendan la notación de Dirac, eso sí, y las propiedades de la notación de Dirac. Por eso es que yo les recomiendo que revisen el libro del Livov. Ajá. Ahí viene muy, muy sintético, pero bien explicado, eh, las propiedades de la notación de Dirac. ¿Sí, alguna pregunta? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, escuché. Sí, bueno, pues, sí. Es más, es más, porque... ¿verdad? Bueno, es que entonces vuelvo a la misma confusión. ¿Qué pasó? Sí, bueno, es que ese, el resultado de esa integral va a ser igual a x al cuadrado de 2. Pero pues realmente es ahí donde yo empiezo a tener eh, las confusiones. No, realmente el resultado que esperamos debería ser 1 es x. No, no, porque, mira, es que todavía no entramos a esa parte del curso, ajá, eh, creo que eso es algo que explica el doctor de la peña, ahorita de lo que se trata es que primero comiencen a familiarizarse con la notación de Dirac y con, eh, con sus propiedades, todavía no empezamos a, a, a usarla propiamente. Yo, bueno, yo lo que hice es un cambio de variable. Bueno, no sé, así varios salen con, con, con, que digamos, con integración por partes. Por eso, te, eh, eh, exacto, o sea, es lo que les digo, volvimos a las integrales, ¿no? Porque hacer, hacer, hacer así directamente la operación, directamente con la operación, con la notación de Dirac, bueno, al menos yo lo que he visto y lo que me pasó a mí también es que, no es tan sencillo. Ajá, no es que haya que hacerlo de memoria, pero tampoco es tan sencillo. Siempre, siempre, o sea, uno se familiariza con la anotación de Dirac, saben qué es lo que nos está queriendo decir, pero hay que hacer la integral. Ajá. Y ya si quieren, al final el resultado si se presta. Igual lo pueden volver a expresar en términos de la notación de Dirac. Que a lo mejor no se pudo resolver una integral o qué sé yo. Pero, eh, pero no, la anotación de Dirac lo que nos dice es ¿qué es lo que tienen que hacer? Ajá. ¿Cómo hacerlo? Pues es mejor hacerlo con el método convencional, o sea, resolviendo las integrales. Ajá. Aquí nada más están diciendo que tienes que multiplicar de una función por una función distinta por, eh, por la fi sin conjugar. Pero ya resolverlo no es tan sencillo en notación de Dirac. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita para este examen, no se preocupen, solamente se les va a pedir que ustedes eh, demuestren una propiedad de un operador, un operador F, aplicando propiedades de la notación de Dirac. Ah, ¿Cuándo es el examen? Hoy, comienza ah, hoy. Hoy, ¿a qué hora es? Eh, ¿Ahorita, ahorita? Es, no, no, no, no, no. Se les va a subir a la plataforma, se va a activar eh, en la plataforma el examen. Ajá. Y yo, yo calculo que ya a más tardar a las dos o tres de la tarde ya, ya va a estar, no. A más tardar como a las 4 de la tarde ya va a estar activo eh, el acceso al examen. Ajá. Van a tener el resto del día de hoy, todo el fin de semana y hasta las 11.59 de la noche del próximo lunes, para resolverlo. Ajá. Y a partir también ya del lunes, por cierto, se les va a poner la tarea número 4 y el foro número 4. A lo mejor al principio no le entienden bien a la tarea porque apenas va a ser el lunes, pero ya para, para mediados o final de la próxima semana, ya van a poder resolver todos los ejercicios de la tarea 4. Bueno, eso es lo que se espera. Entonces, ahorita... Ok, entendido. Si todavía no se, no se ocupen de cómo se resuelve un bracket, o un bra, o un ket, que todavía no lo vemos, lo vamos a ver y va a ser muy importante, ya principalmente para los últimos capítulos, ya cuando veamos este, coeficientes de clebsch gordan y todo eso, allí sí va a ser muy importante que ustedes sepan manejar, eh, resolver las operaciones que indica la, la, la anotación de Dirac. Y por supuesto que sepan manejar muy, muy bien sus propiedades. Allí sí, pero por el momento no se, no se agobien, no se preocupen por resolver eh, operaciones directamente mediante la, la anotación de Dirac, pueden resolverlas Haciendo las integrales. Les repito, en el examen, no no este, no va a, no se les va a pedir que resuelvan ninguna operación, sino que apliquen propiedades de la notación de Dirac. Eso sí, y otra vez insisto, recurran al libro del IBOF. y A ver, déjenme ver qué están diciendo aquí en el chat. Se subirá a Moodle como a las 2, 3 de la tarde tenemos... Así es. ¿Hoy hay examen? Sí. Bueno, a partir de hoy y hasta el lunes. ¿Se está grabando la sesión? No. No, este... Como me tocó hoy a mí, no me, no me di tiempo, no me di tiempo de, de, de grabarla. Y lo malo es que ahorita no puedo... A ver, espérenme, déjenme ver. Uh, no sé si ahorita tengo que dejar de compartir la pantalla o no sé pero no puedo verlos. Y, y, y la función de grabar la sesión solo me aparece en la barra. A ver, déjame ver si aquí se puede. Ah, sí, a ver, vamos a grabar. Uh, ok, Recording ya, in ya, progress okay, perfecto, ya se está grabando. A ver, repito así rapidísimo lo que se acaba de mencionar. No es lo mismo aplicar las propiedades de la anotación de Dirac que resolver una operación en términos de la anotación de Dirac. La anotación de Dirac solamente nos dice qué es lo que hay que hacer. Y la recomendación, disculpen si hay, si, si hay ruido de fondo, los perros no son míos. Bueno, y aunque fueran míos no podría controlarlos. Este, eh, les comentaba que eh, la recomendación es que, aunque ustedes tengan algo en términos de la anotación de Dirac, mejor resuelvan las integrales. En este examen que comienza a partir de hoy y que van a tener hasta el lunes a las, prácticamente a la medianoche para resolverlo, eh, no se les va a pedir que resuelvan ninguna operación mediante la notación de Dirac, pero sí se les pide, hay un ejercicio en el que se les pide demostrar las propiedades de un operador aplicando las propiedades de la notación de Dirac. Ajá. Entonces, no se preocupen, sí estudien bien las propiedades de la anotación de Dirac. Nada más las propiedades, eh, pero no tienen que resolver operaciones. De hecho, casi nunca hay que hacer la, la, la, las operaciones. Eh, lo que nos indica, más bien lo, para lo que nos sirve y que es muy útil, es para ver eh, el esquema, digamos, el panorama ajá de, de así a grosso modo de lo que de lo que en lo que consiste un problema ya resolverlo es otra cosa ajá pero y eso de eso se van a dar cuenta más adelante como les comentaba cuando veamos coeficientes de Clebsch-Gordan cuando veamos spin y, y, y propiedades del spin etcétera ajá. Eh, matrices de Pauli todo eso pero todavía no se preocupen por eso. Ahorita enfóquense en lo que va a venir en este examen, que son nada más propiedades de la notación de Dirac. ¿De acuerdo? Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Sí, ok. Bueno, nada más va a ser eso. ¿O te... Va a llegar algo de estados ligados que en lo que vimos con la profesora lo menciona, pero no, no sé si va a venir con eso. No, bueno, propiamente no les puedo decir exactamente qué va a venir. Van a venir un par de ejercicios en los que se les pide. Um, a ver, vamos a Voy a dejar de compartir para que no vean, porque aquí tengo el examen. Ajá, ya puedo verlos otra vez. Recording stopped. Pero, mira, estaría muy complacido el doctor. Hoy hay 17. Más de los que ha habido últimamente. Pero a ver, les voy a decir. Tienen que enfocarse en lo siguiente. En el examen. Ah. Estudien átomo de Bohr, eso viene en los primeros capítulos. Ajá, en qué pro, sí, características de un átomo de Bohr, por supuesto, las ecuaciones que, que implica resolver problemas relacionados con el átomo de Bohr. La longitud de onda de De Broglie, ajá, de, de los primeros dos capítulos, dos, perdón, dos o tres capítulos del libro, Viene eso. Estudian átomo de Bohr y longitud de onda de De Broglie. Pare, pareciera que los, los problemas son muy sencillos, pero en realidad no lo son. Sí, bueno, bueno, son sencillos si ustedes parten de las ecuaciones que ya vienen en el libro. Ay, perdón. Que ya vienen en el libro. Pero... Eh, si ustedes quieren partir de un poco antes, incluso tienen que remontarse a, a, a nociones de mecánica clásica. Ajá. Eh, porque en el átomo, de, el problema que viene del átomo de Bohr, eh, se les menciona algo de la interacción gravitatoria. Ajá. Y eso no es cuántico. Eso es física clásica. Ajá. Les digo, pueden partir de las ecuaciones que están en el libro, pero convendría que demostraran esas ecuaciones y esas ecuaciones se obtienen a partir de la mecánica clásica. Ajá. Eh, eso es en cuanto a, a, a, al problema del átomo de Bohr. Luego hay otro en el que tienen que calcular la longitud de onda de Broglie. Ya les dicen para qué problema. Ajá, entonces también estudiense esa parte de la longitud de onda de De Broglie. Bueno, de De Broglie, ya ven que, que a los profesores les gusta pronunciarlo en francés. Ajá. Bueno, de hecho, si sí hay una razón, alguna vez, creo que lo comentaron en clases, si no les comento, a mí una vez me dijeron que ellos conocieron a la familia de este señor y platicando acerca del apellido dijeron se pronuncia De Broglie, no De Broglie. Se pronuncia De Broglie. Entonces, pues si vamos a pegarnos a eso... Entonces, el, hay otro problema que trata sobre la longitud de onda de De Broglie, ¿sí? Y este, entonces, es de los primeros capítulos del libro, estudiense eso, ¿sale? Átomo de Bohr y longitud de onda de De Broglie. Luego, el problema que ya hablamos de la anotación de Dirac, ¿sí? Y, y la parte de operadores también, que valgo del último que, que se vio del problema, es este, el capítulo 8, la primera parte del capítulo 8, eso también estudienlo. Ajá. Eh, propiedades de los operadores. Eh, está sencillo, de hecho ya la tarea, creo que en la tarea 3 se les mencionó algo de eso, ¿no? De, de cuando son hermitianos, no hermitianos, todo eso. Sí, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Recording in progress. No, todo bien. No. ¿Algún comentario? No, nada bueno. A ver, entonces, seguimos. Ah, déjenme ver, ¿Qué más, ¿qué más? A ver, aquí, de mi parte, no, perfecto. A ver, ¿qué más les puedo decir que estudien acerca, para, para que les vaya bien en el examen? Bueno, ya les dije, átomo de Bohr, longitud de onda de De Broglie, eh, propiedades de la notación de Dirac y de los operadores... Ajá. Ah, y me preguntaban que si los estados ligados y todo eso. Eh, no, no necesariamente... Bueno, ustedes se tienen que dar cuenta. Si eh, sí les recomiendo, eso sí, estudien esa parte de... Ya, ya que es un poquito más práctica, ya de mover un poco más el lápiz, de... Eh, las barreras y pozos de potencial. Ajá, de, Es de lo que ha estado hablando la doctora en las últimas clases que haya estado dando. Van a venir dos problemas de eso. Uno es una demostración que si ustedes pareciera estar... muy Bueno, sí está larga, pero no está complicada. Solo tienen que fijarse muy bien lo que se les está pidiendo y... Eh, y ver cómo aplican lo que se les está dando como en cualquier demostración Ajá. Que, y, y sí tiene que ver con, eh, con este tema de las barreras y los pozos de potencial recording stopped sí de, acu de acuerdo con esto sí sí sí queda claro va a venir una demostración tienen que hacer una demostración eh, incluso ya se les da, ni siquiera se les pide calcular las soluciones de la ecuación de Schrödinger para, ese, para, para uno de los casos. Ya les dan, les dicen, la, la, la solución de la ecuación de Schrödinger es tal a la izquierda y tal a la derecha. Demuestra que ya ustedes tienen que demostrarlo. Ajá. Ese es un, un, uno más, más matemático, es como de propiedades matemáticas, no, tanto, no es tanto físico como matemático. Claro que tiene que ver con el segundo ejercicio, perdón, con el, bueno, el segundo ejercicio de este tipo, aquí sí se les da una función de onda, ajá, y se les pide, bueno, tienen que estudiar eh, el flujo, la, la, la probabilidad de corriente, y, y, y, e interpretar qué significa físicamente su resultado, eso se les va a pedir en otro problema, se les da una función de onda y se les pide eh, la, la densidad de corriente y la interpretación de su resultado. ajá Eso ya también es algo ya, ya más físico, ¿sí? no tanto matemático como físico. Porque recuerden lo que estábamos platicando la otra vez con la... Ah, no es cierto, no eso no fue con ustedes, eso lo platiqué yo con los doctores, pero sí, estábamos platicando de que acerca de que la últimamente, de unos años para, o décadas para acá, principalmente la mecánica cuántica, la física en general, pero la mecánica cuántica muy particularmente, se está convirtiendo más en algo matemático. Ajá, eh, eh, pareciera que, que, que el universo físico no existe, sino que todo, todo es, es matemático y eso... Eso viene pues, prácticamente desde los fundamentos, desde los inicios de la mecánica cuántica, que decir que, que, que pues, prácticamente el, el, el universo es, es eso, es algo matemático, y que nuestra percepción del universo es muy subjetiva y que solamente existe a través de las matemáticas. Y eso fue algo de la, de la escuela de Copenhague, ¿no? y que venimos arrastrando desde entonces. Muchas ramas de la física se han ido desprendiendo de esa, de esa visión. Por ejemplo, en cosmología, yo estuve trabajando un año con cosmología y los que, a, aquellos de ustedes que les guste la relatividad y que estén actualizados en relatividad, en relatividad general, sabrán ya que a los cosmólogos no les gustan las singularidades porque eso de que el centro de un agujero negro es una singularidad no tiene sentido físico. Ajá, de que es un punto matemático sin dimensiones bla bla no no tiene sentido físico entonces la, las, las soluciones que les gustan ahora encontrar a los cosmólogos son justamente soluciones no singulares en las que en las que no hay singularidad cuando aparecen singularidades no les interesa Ajá. no tiene sentido físico pero en la mecánica cuántica no o sea, se sigue, se sigue creyendo que, que todo es matemático y cada vez más, entonces se están olvidando de la interpretación física. Por eso es que en uno de los problemas se les pide, no solamente eh, hacer, hacer el, el, el, claro, desde luego, porque es, las matemáticas son el lenguaje de la física, tienen que hacer el cálculo, pero no solamente hagan el cálculo, digan qué significa su cálculo. De hecho, eso es lo más interesante de ese problema. Entonces, haciendo un recuento. Bueno, a ver, hasta ahora, porque yo hablo mucho, ya se dieron cuenta. Eh, ¿alguna, ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta de lo que se ha dicho hasta ahora? No, creo que no de momento. Sí, es lo que va a decir, interpreto su silencio, como que todo está quedando claro hasta ahora. A ver, ¿cuántas preguntas será? Bueno, sí es muy común que los estudiantes pregunten esos Cinco, van a ser cinco preguntas. Ajá. Van a ser cinco preguntas. Eh, la mayoría son, son problemas físicos eh, que requieren una interpretación. Principalmente el último... Eh, y hay por ahí un par de demostraciones. Ajá. Les repito, tienen que estudiar eh, átomo de, el, bueno, sí, el átomo de Bohr, el modelo atómico de Bohr, la longitud de onda de De Broglie, propiedades de operadores y de notación de Dirac. Para eso ya los remití al libro de Libov. Claro que hay más libros que ustedes pueden consultar. Ese de Libov creo que no está... No está en la bibliografía de, de, de la plataforma. A ver, déjenme checar. Pero creo que no. A ver, permítanme. Estoy viendo, ¿eh? A ver, libros. Libof. No, no está, pero hoy lo subo. ¿Sí? De hecho, de, de, de cualquier manera, línea. Ajá. Eh, el libro de Libof. Se llama Richard L. Libof. El libro se llama, bueno, es el autor, el libro se llama Introductory Quantum Mechanics. Uh -huh. Y busquen la, la sección de, la de Dirac. Ajá. Entonces, bueno, notación de Dirac. Sí va a venir, va, son, ah, bueno, propiedades de la notación y de los operadores y dos problemas de, de, de barreras y pozos de potencial. Ajá, eh, en uno ya se les dan las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Pero ustedes a partir de esas soluciones tienen que demostrar ciertas cosas. Ajá. Eh, y, y claro, tienen que aplicar a también, entender propiedades de la conservación del flujo. Ajá. Tienen que entender muy bien esa parte de la conservación del flujo, eh, si no, no van a poder resolver ese problema, el de la demostración. Y finalmente, un problema en el que se les da una función de onda, tienen que calcular la probabilidad de corriente y, y dar una interpretación física del resultado. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Bueno, eh, a ver, yo quería preguntarles algo antes de, de concluir. Porque me doy cuenta, y me he dado cuenta en otros cursos, y también por lo que preguntaban hace un momento, que muchas veces les cuesta, les cuesta trabajo trabajar con, con algunas funciones y sus conjugados. No sé si ustedes tengan problema con interpretar qué es el... y Lo digo con de verdad, ¿eh? con todo respeto y, y, y, y con preocupación porque ha pasado. Hay veces que no saben o no entienden lo que es el conjugado de una función. Pues, ¿a, a ¿Alguien aquí tiene algún problema con eso? O sea, sí, si, sí, si, por ejemplo, a ver, a ver aquí, ah, tú tienes muy bien, a ver, Emanuel... Específicamente, cuál es tu. O sea, no entiendo. A ver, por ejemplo, déjenme ver si puedo volver a compartir. Y eso es importante porque en el examen pudiera haber algo relacionado. Bueno, de hecho, lo ya les dije que van a tener que calcular. Ajá. Y ahí está implícito el conjugado. Entonces, si, por ejemplo, a ustedes, déjenme compartir la pantalla, permítanme. A ver, déjenme, ah, es cuando cambiamos el signo ahí, exactamente, sí, sí, así es, y solamente ahí, porque muchas veces les dan una función real y de todos modos le cambian, le cambian el signo, aunque hay que, hay que ser justos, estrictamente con lo que trabajamos en mecánica cuántica es con el complejo conjugado, no nada más con el conjugado, porque conjugado. Jugado sí, implica nada más cambiar un signo aunque la función sea real, pero cuando se, en mecánica cuántica con lo que trabajamos es con el complejo conjugado, ahí sí se le cambia el signo a la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, para redondear esta, esta última idea, y esto, a ver, lo que, pausé la grabación porque pues todo lo que he dicho es, no, no, no, no tiene mucho contenido, más bien son indicaciones acerca del examen, pero a ver, creo que esto sí vale la pena grabar. Recording in progress. Entonces, voy a ver si... Bueno, voy a compartir nuevamente la, la pantalla. Ya lo que me refiero es a lo siguiente. A dibujar. Bueno, ya sé que pueden ver mi pantalla. Por ejemplo, a ustedes les dan una función que tiene esta forma. Si sí es igual a A um, por E a la I, bueno esta es una I, déjenme, como estoy escribiendo con el dedo porque se echó a perder la, la punta de mi, de mi plumita, estoy escribiendo con el dedo, por eso luego me sale medio feo. IPX entre H barra, esa es una H barra, más B por E. A la menos IPX entre h barra. Todo esto multiplicado por E a, a la IP cuadrada T entre 2M H barra. ¿Tendrían problema con decirme cuál es el conjugado de esta cosa? ¿Alguien sí? ¿Alguien no? Pues es aplicar la, a la función, ¿no? A o sea, ver, no sé a quién habló. A conjugado. A ver, a ver, exacto, exacto. Eso es algo que quería que me dijera. Efectivamente, sería A conjugado. Y eso es muy importante porque no sabemos qué forma tienen A y B. Si son reales, pues A y A conjugado son iguales. Pero si no, es importante señalar que esos coeficientes A y B también se tienen que conjugar. Era lo que iba muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Pero a ver, ya que comenzaste, termina, por favor. Pues luego la exponencial de E conjugado, ¿no? Bueno, sería... M menos I, P, ¿no? Exactamente. E a la menos ipx entre h barra, h barra. Más b más, conjugado. Correcto. Más b conjugado por, por e, e a la ipx sobre h barra. Sobre h barra. Por E. E a la menos ip al cuadrado. T sobre 2mh barra. Efectivamente. Ajá. Yo lo que quería era ver cómo andaban con esto. Muchas veces se les va y nada más se ocupan de conjugar esta parte, la donde está la i. Ajá. Pero no, como no sabemos qué forma tienen los coeficientes a y b, también hay que señalar eh, su conjugación. Si son reales, no pasa nada si no conjugan, pero si no son reales, si son eh, eh, complejos o si son imaginarios, pues allí sí. Entonces, bueno, para aquellos o aquellas que tenían problema con eso y que no se les, había, no se les hubiera ocurrido, ya saben lo que hay que hacer al momento de conjugar, también los coeficientes se conjugan. Y la forma de señalar la conjugación de los coeficientes es a través del asterisco. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, parece que no. Recording stopped. Ah, déjenme ver, a ver aquí, no, ok, muy bien. A ver, déjenme, a ver, algo que pudiera causarles, voy a revisar el examen, algo que pudiera causarles problema, pues no, salvo eso de la conjugación, entender cómo, cómo se trabaja cuando ustedes multiplican este, un, un, un, una cantidad por su conjugado, qué significa, Ajá, no necesariamente es uno. Ajá, eh, pero, um, bueno, propiedades de los números complejos. Ya se dieron cuenta de que, y esto también, a partir de, y no solamente aquí en varias materias, pero se usa mucho en mecánica cuántica propiedades de los números complejos. También deben ustedes poder manejar bien esas cosas. Ajá. Hay un problema en el que justamente tienen que eh, interpretar esa cosa. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, y voy a volver a compartir. ¿Qué significa que ustedes tengan, por ejemplo, A conjugada por A conjugada? Esas son cosas que ustedes tienen que saber y que son necesarias para resolver el, este examen. ¿Lo pueden dejar así? Sí. Que le, le, van a andar arrastrando, lo van a andar arrastrando, pues también. Por eso les conviene mejor saber qué significa. Ahora, si no se acuerdan, es muy sencillo. Ustedes denle forma a, pónganlo como X más Y, denle forma a A conjugada, A es X menos Y, A, ah, entonces vean qué significa A conjugada por A conjugada, pues que sería X más Y, ay, perdón, ay, está muy lenta esta cosa, ya se trabó, pero bueno, ya saben a lo que iba, ¿no? es el producto de dos binomios conjugados. Ajá. Y bueno, ustedes lleguen a sus conclusiones, porque ya se, ya se trabó mi pizarra. Sí, de hecho no sé si escucharon lo que, lo que dije al final. Eh, sí, sí, se escuchó todo. Ah, ok, perfecto. Lleguen ustedes a sus Recording funciones in que significa, ajá, pues significa elevarlo al cuadrado, pero no nada más eso. Hay que, hay que, hay que ver cómo se eleva al cuadrado. Ajá. Y para eso tienen que eh, repasar de sus, las propiedades de los números complejos. ¿De acuerdo? Recording creo, stopped que eso sería lo más lo más complicado respecto al examen salvo también las primeras, eh, los primeros problemas del de, de átomo de Bohr, la longitud de onda de de Broglie ajá, que este que eh, bueno tienen que, que repasarlo y pues yo sí les sugiero que no partan de las ecuaciones del libro. De, traten de ver de dónde salen esas ecuaciones y ustedes traten de demostrarlo. Es una... Es, eh, bueno, es una forma de entender mejor también qué significa todo eso. Lo que sí les digo es que como, como se les habla ahí de, de la atracción gravitatoria, pues tienen que aplicar mecánica clásica. ajá Y ya después ver cómo lo meten en la cuántica. No es, es difícil, pero sí está un poquito laborioso. Ajá. Bueno, ¿alguna pregunta? Recording in progress. ¿Algún comentario, algo? Sobre las tareas, sobre algo, algo, no sé. No, creo que ya. no. Bueno. Eh. Ok. Bueno, se quedaron la mayoría, muy bien, qué bueno. Eh, pues si no tienen ya nada más que comentar, solamente les recuerdo, tienen que, eh, tienen a partir de hoy en la tarde, en cuanto yo les avise que ya está disponible el examen, a partir de ese momento tienen para resolverlo. Y, y tienen hasta el lunes a la medianoche, a las 11.59 de la noche, para enviar. ¿De acuerdo? De todos modos, pues yo voy a estar pendiente durante el fin de semana, por si se, se atoran en algo, por si tienen alguna duda, o algún, algún comentario, yo voy a estar pendiente. Ajá. Este, siempre y cuando no me pidan, oye, ¿cómo se resuelve tal? algo, Pues obviamente no les voy a, a dar la solución, pero sí se les puede ir orientando. Ajá. Lo, lo aconsejable es que lo hagan ustedes por su cuenta. Yo sé que no, es, no se puede evitar ahorita, mientras siga la modalidad en línea, no podemos evitar que se comuniquen entre ustedes. Muy probablemente lo vayan a hacer en equipo. Pues, ni modo, está bien. Ajá. Pero que se note o, o que no no se note que lo hicieron en equipo. Ha pasado otros semestres que mandan tres o cuatro trabajos exactamente iguales. Esfuércense tantito y traten de meterle ustedes su estilo. ¿De acuerdo? Que no se note que lo hicieron en equipo. Claro, como son matemáticas y son cálculos muy estrictos, pues obviamente van a tener cálculos semejantes. Pero ahí metan ustedes algo, que, algo de ustedes, pues. ¿Sí? Bueno, pues como al parecer ya no, ya ya por mi parte, por ahora, lo, lo más importante que quería, quería yo comentarles era esto. Ajá, ya, ya fue muy repetitivo en cuanto a lo que tienen que estudiar. Sí voy a tratar de subir la grabación de hoy. No, no tiene mucho contenido, pero pues eh, la voy a subir. Por mi parte, es todo. Este, si tienen alguna duda, ahorita es el momento, algún comentario, todavía no me desconecto. Si no, de todos modos, en el transcurso del fin de semana, de hoy de lunes, o cuando quieran, pueden escribirme y, pues, también les respondemos la duda, les aclaramos la duda. Y, y pues, ya. Que les vaya muy bien en el examen. Eh, pónganse muy atentos por. ¡Ay! Ah, además. Porque el próximo, no, no hay de qué, Paola, no hay de qué. Además, el, la próxima semana es muy importante, por favor, sí traten de estar pendientes de las clases, porque no sé cuántos de ustedes ya vieron métodos aproximados, solución de problemas cuánticos a partir de métodos aproximados, no como, como WKB... Este, perturbaciones, etcétera, es importante porque aunque no parece, ajá, ok, bueno, tú no, Valerie, tú no, muy bien, entonces mucho, mucha atención la próxima semana porque aunque no lo parezca, aunque aunque da la impresión de que los métodos aproximados, uno dice, bueno, y para qué, si no son eh, propiamente mecánica cuántica, porque son semiclásicos, ajá, son importantes porque muchos de los resultados y las aplicaciones actuales, a la tecnología eh, de la mecánica cuántica, surgieron a partir de eso. Ajá. O sea, aunque sean métodos semiclásicos, ajá, eh, son muy importantes, no son puramente cuánticos, pero son muy importantes. Entonces pongan mucha atención la próxima semana, porque vamos a empezar a ver eh, el método WKB. Bueno, al menos es lo que lo, la, la intención. Normalmente a veces uno se retrasa. Depende ya esta vez de los doctores, pero cuando empecemos a ver ya métodos semiclásicos, mucho ojo, pongan mucha atención porque son muy importantes, ¿de acuerdo? Y eso viene ya a partir de la próxima semana y que también la próxima semana se activa la tarea 4 y el foro 4, ¿ok? Bueno, Senaida tampoco los ha visto, Tamar está de acuerdo, muy bien. Ok, jóvenes, entonces, pues ahora sí, ya, ya, por mi parte es todo. Ajá, eh, nos vemos la próxima semana y si ustedes quieren también, estamos en contacto para eh, el fin de semana, durante el fin de semana que ya van a tener su examen. Sí, y, eh, eh, y bueno, vamos a tratar de que ahora sí la próxima vez que nos veamos ya, otra vez nada más ustedes y yo se, podamos hacer algunos ejercicios ya, es, resolver ejercicios no podemos pasarlos al pizarrón pero sí procuren tener a, a, a alguna forma es más, podrían hasta activar su cámara y, y así mostrando la hojita así como, a ver quién quiere hacer este ejercicio o quién me dice esto ¿Ja? eh, que lo muestren, muestren el cálculo en la cámara yo así, antes de todas estas herramientas yo antes trabajaba con un asesor que tuve, que él estaba en Puebla. Yo estaba aquí en la ciudad, en la capital. Este, y así trabajábamos a través de Skype o Skype. Activábamos la cámara, cada quien hacía los cálculos en su hojita. Y nada más lo enseñábamos a la cámara a ver cómo íbamos. Ajá, entonces sí se puede. Hoy, hoy no, no, porque pues íbamos tardando mucho, pero bueno, vamos a tratar de estructurar así las clases para las siguientes sesiones que les toquen nada más conmigo, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Muchas gracias. No tienen que agradecer. Entonces, pues ya. Terminamos la sesión de hoy. Nos vemos el próximo lunes y muy atentos para su examen, ¿de acuerdo? Que estén muy bien hasta todas y todos. Sí, hasta gracias, luego, hasta pues, luego, Mario. Sí, cuídense. Bueno, igual, igual, nos vemos.